y ahora despacio No es mi planeta, vengo del espacio no Tengo dinero, mi reloj es Casio Quiero los shirts más en un palacio Viva muy rápido y ahora despacio no En mi planeta, vengo del espacio no tengo dinero, mi reloj es Casio Dinero, los seres más en un palacio Quiero dinero para toda mi familia. Trajo un drama y me dijo es para ti No mucha mierda me gusta salami No los buses como origami Mira mi cruz son todos vampiros La pelos y no como en me escribo Corté como Hella Broke Como Limpi toma mucha coke Salgo en shorty con unas crocs Sin mi voy a comprar dos. Mi amor, tranquila porfa no me grite ah, a la vergüenza Bueno vamos de nuevo Pide que tire toda mi mierda Por tantas clonas ya no estoy cuerda Y mete normal que ya no se acuerda La lara mucho y no creo que muerda Mira mi cara, desfigurada Entre multitud ¿Quién eres tú? Mejor actitud, actitud Respeta en blues Chile es mi mod como tú respeto en mi hot Vivo como el noob Iba muy rápido y ahora espacio, En mi planeta vengo del espacio No tengo dinero, mi reloj es Casio lo es más en un palacio Iba muy rápido y ahora espacio, En mi planeta vengo